Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Bienvenidos a Escenario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, nos observan en nuestro bello país, Ecuador. Y Para quienes nos observan alrededor del planeta, déjenos saludarle desde Ecuador, en la provincia de Loja, en el sur de la patria ecuatoriana. Estamos generando esta señal que denominada escenario, un espacio para conocer los rostros y rastros que dejan nuestra gente. Y por ende, en esta noche, como todas las noches, estamos con nuestro compañero Ramiro Narváez. Y estimado Ramiro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos que nos ven día a día a través de este canal virtual. Y este es su programa escenario. Siempre gustosos de poder presentarles un invitado a la vez, una historia a la vez y mucho que aprender en estos minutos que nos quedan. Hoy contamos con la presencia de un hombre muy conocido acá en nuestra hermosa provincia de Loja y no solo en Loja, sino pues yo creo que en todo el país por su vivencia y también por su herencia. Así que vamos a recibir con mucho cariño al señor líder bello Padilla Torres. Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, pero sobre todo un gran historiador, un escritor muy querido de nuestra provincia de Loja. Bienvenido, mi estimado líder, a nuestro programa. Eh, muchas gracias. Buenas tardes a usted, Leonardo, y buenas tardes a usted, Ramiro. Buenas tardes a todos quienes nos observan a nivel mundial, aquí a sus órdenes. Así es, eh, esta ocasión... Vamos a conversar, eh, quizá a escarbar un poquito de lo que es su vida, de su trayectoria, de su trabajo, lo que ha venido haciendo. Principalmente quisiéramos saber, ahora estoy viviendo en Loja, pero ¿dónde están sus raíces líder? Bueno, yo nací en la ciudad de Cariamanga, Cantón Calvas, luego viví 10 hermosos años en Amalusa, en ese entonces en la parroquia de Calvas. Eh, Ahí están mis raíces, en Amalusa y e en Cariamanga. Mis raíces sobre todo por parte materna, porque uh -huh. mi padre eh, apareció solo en estas tierras y casi desconocemos a, a sus familiares, es decir, a mi familia paterna. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué criterio tiene en estos tiempos eh, cuando nos referimos al señor Cristóbal Padilla? ¿Qué significa para usted este nombre, esta persona? Bueno, mi padre, ¿no? Yo, yo pienso que a Cristóbal Padilla, aparte de ser mi padre, tengo una profunda admiración, porque fue un voluntario social número uno. Esa es la característica que yo más lo defino. Un hombre entregado a los demás, entregado a sus semejantes con lo que él sabía contribuía en su pueblo, con la medicina ancestral, con, con su liderazgo con su trabajo, con su dedicación, con su fortaleza física para emprender cualquier cosa que, que se necesitaba en la región donde él vivió, primeramente en Amuncariamanga y finalmente en Amaluza, Timbura y donde él murió en el cantón Chinchipe. Él murió pues trabajando en la construcción de un camino para que puedan trasladarse hacia el oriente, hacia una tierra prometida, decenas de familias de nuestro cantón, Espíndola y Carvas, y efectivamente así sucedió. Ese es el hombre para mí, un ejemplo vivo de todos los días, por su honradez acrisolada por su honestidad. ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor herencia que usted lleva de sus padres? Yo creo que, eh, siendo modesto, ¿no? yo pienso que por mi ser corre, corre su sangre, su sangre de servicio social, su sangre de entrega a los demás, su sangre de honestidad, su sangre de honradez, de respeto a los semejantes. Uh -huh. Era un hombre que respetaba profundamente al ser humano, incluso aquellos que en algún momento, pocos de luego, lo denigraron. Uh -huh. Muchos al inicio no lo conocían, a, a Cristóbal Padilla, su papá. Eh, muchos inclusive pensaban de que era como un cierto espía acá en, en nuestra ciudad, eh, un ser un poco, un poco fantástico, por decirlo así, desconocido. Muchos eh, tenían muchas inquietudes, dudas. Eh, ¿Cómo lo recuerda usted de esto? Bueno, en verdad, mi padre asumió de pronto en los campos del Cantón Calvas. De ahí vivió dos años. Luego se trasladó a Cariamangue, en ese entonces pueblitos pequeños. Y en verdad, al ser requerido mi padre por los documentos de identidad, él no los poseía, ¿verdad? no los tenía consigo. Eh, luego mi padre, pues, eh, un hombre carismático, logró establecer relaciones de amistad con todos los ciudadanos de, de la ciudad de Cariamanga. Y para sobrevivir, trabajó en la carreterita que se construyó en ese tiempo, en el año 46, 48, hacia Macará. Uh -huh. Pero al curso de hombres, ¿no? Con picos, barretas, en fin. Ahí trabajó también un año largo. Uh -huh. Finalmente, en la ciudad de Cariamanga... Eh, se, se encuarteló y pasó la conscripción militar y esto ya le permitió a él tener al salir un documento de identificación, que era la libreta militar uh -huh. bueno, entrando en esta época de conscrito mi padre es enviado hacia la ciudad de Amalusa donde él conoce estas tierras también hermosas y se enamora para mí así yo, yo veo, se enamora de estas tierras de Jimura uh -huh. al tal punto que al salir al licenciarse, como decimos, de la Comisión Militar, mi padre decide trasladarse a Malusa, a Viviria, prácticamente, hablamos del año 53, como era un hombre que entendía a la medicina química y ancestral, y no sabemos cómo lo aprendió, es un poco un misterio, estableció una farmacia, una botica se llamaba en ese entonces, y empezó a curar el dolor ajeno. Mi padre era un especialista en parto sobre todo. Ajá. Entonces, en ese tiempo no había médicos, no había enfermeras. Era otro momento de la historia de nuestro país. Uh -huh. Y así, igualmente, se granjó el cariño. Yo recuerdo esta parte porque yo la he investigado muy profundamente para escribir una biografía ampliada que salió a la luz en el año 2013. Uh -huh. eh, ¿Usted tenía, cuántos años tenía cuando su padre ya falleció? Yo, yo edad, 10 años. Imagínense, uh -huh. corto tiempo, Muy no, padre, poco tiempo lo disfruté a mi padre, pero en este poco tiempo me enseñó muchas cosas. Las cosas que ahora uh -huh. yo, que me solía llevar a caminar a las casas lejanas del campo donde iba a curar a los enfermos. Uh -huh. Recuerdo que me llevó a un molino de, que hasta ahora existe, el molino de hidráulico de trigo. Otra vez me llevó dos ocasiones al Perú caminando con él. Y en uh -huh. otra ocasión que nunca olvido. Caminamos desde Amaluza a Cariamanga porque él tenía una sesión de consejo, era concejal. Uh -huh. Y llegamos ya, casi anocheciendo. Bueno, cosas hermosas que él me legó a mí en este poco tiempo. Eh, uh -huh. Triste, por ejemplo, mi hermano Alex Padilla, que es alcalde de Carras, él no lo conoció a mi padre. Él uh -huh. estaba de dos años y medio cuando sobrevino este trágico accidente que le costó la vida a mi padre. ¿Cuántos hermanos son en la familia? Nosotros somos cuatro hermanos y un hermano por adopción. Mi padre adoptó un niño muy pobre de la parroquia Jimbo. Uh -huh. Es nuestro querido hermano Manuel Herminio, a quien le tenemos profundo aprecio. Entonces Bien. somos cuatro cinco hermanos, solo varones. Uh -huh. ¿Y qué es de mamá? ¿Qué, ¿Qué papel ella ha representado en la familia? Bueno, mi madre eh, es una heroína realmente. Que, eh, mi madre quedó viuda muy joven, teniendo que alimentar a cinco hijos. Eh, y fue un puntal para mi padre, mi mamá. O sea, yo la no recuerdo a ella cómo, cómo lo ayudaba a su esposo. Eh, mi padre tenía esas mingas grandes eh, tras la corriera y mi madre le ayudaba, por ejemplo, a, a hacer pan, quintales de pan en ese tiempo que era tan difícil en hornos de leña. Mi madre se amanecía, anochecía, eso era el amor a su padre, a su esposo y al ideal, ideal que él tenía. Luego una vez que mi padre murió, mi madre tuvo que regresar al magisterio. Afortunadamente algunos amigos la ayudaron y luego con con esa profesión nos educó a todos nosotros. Y luego también nosotros ya empezamos desde muy jóvenes a generar nuestros propios recursos. Uh -huh. Nos vimos compelidos a ello. Así que en la casa familiar ayudábamos casi en todo, luego, muy, muy difícil, si ¿sí? la vida de huérfano, es difícil, ¿no?, uh -huh. ya sin el padre, sin el soporte físico paterno, pero mi madre le ha presentado un, un capítulo especial en la vida de este matrimonio, Matrimonio Padilla Torres. Su padre era recto, era correcto en las cosas, eh, siempre quería que sus hijos eh, vayan por el camino del bien, ¿Los corregía tal vez? ¿Era severo tal vez su padre? Sí. Bueno, mi padre era severo y también muy cariñoso. Mi padre se indignaba mucho cuando nosotros, cuando alguien se burlaba de otro ser humano. Yo recuerdo un capítulo de mi hermano Montelicio, el primero de ellos, que había un personaje en nuestro pueblo y, y siempre se le mojaba a la gente. Y mi padre alcanzó a ver este hecho. Entonces lo corrigió primero de palabras y luego también lo corrigió ¿no? eh, físicamente. Pero nos sirvió a todos de escarmiento. Él era muy severo, no le gustaba que estemos mucho por la calle. En fin, nos ponía a hacer tareas. Tareas, aunque sea recoger, eh, nos regaba un quintal de maíz en la sala y teníamos que recogerlo grano a grano. Uh -huh. Estaba cada semana en la escuela, observando nuestro comportamiento. ¿Qué hacíamos si nos estábamos portando bien en fin, nos motivaba a nosotros a trabajo colectivo. Yo nunca olvido que alguna vez en una minga, mi padre cogió el estandarte nacional y me dijo, colócalo en la parte más alta, líder. Usted qué hermoso? Y en verdad fui y lo coloqué con otro amigo, en verdad. Y lo coloqué en la parte, y flameaba la bandera. Era una minga de un camino. Cosas bellas que no las he podido olvidar hasta la presente. Sin duda alguna, experiencias de vida que quedan marcadas en la memoria y sobre todo en el corazón. Estamos conversando con nuestro invitado, líder Padilla. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para continuar en la segunda parte de este diálogo interesante con nuestro invitado. ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me conté. que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo Clínica Dental San Francisco, doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez, odontólogos ortodoncistas, a su servicio estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología, sistema de brackets Damon Kuhl cool. profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno, para un tratamiento Odontológico integral. Loja, Sucre 0435. Entre Imbabura y Quito. Catamayo. Bolívar, entre 24 de mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999. 0999 10 -0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de luz.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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en y Vallalamón, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia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 Cos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Gracias amigos por seguir con nosotros en este bonito diálogo con nuestro invitado. Y bueno, vamos a seguir conociendo un poco más en esta ocasión, mi estimado Ramiro. Gracias Leonardo y gracias a las personas que están viendo el programa, que nos están siguiendo. Y pues bueno, esta es una historia muy, pero muy, muy especial, muy particular... Algunos de los eh, aspectos no lo hemos conocido, estamos conociendo acá. Yo creo que eso es importantísimo, de que podamos valorar, eh, eh, líder, valorar eh, la, la comunidad de estos tiempos. Debemos valorar eh, esas, eh, esas historias de nuestra gente, de nuestros pueblos, pero muchas veces desconocemos. Yo creo que ahí juega un papel muy importante el, el asunto de, de desear, de buscar la forma de dar a conocer estas historias a través de diferentes medios. En este caso, eh, sabemos que usted eh, hizo un, un documento, tiene un documento, eh, un libro, fotografías. Este material es, es un tesoro. Eh, quizá este, estamos a tiempo, ¿dónde se lo puede conseguir? Eh, ¿Hay cómo conseguir este libro líder? Sí, como no. Todavía tengo yo en digital unos, eh, perdón, en físico unos textos. Pero está en digital el libro, lo, lo hemos subido a las redes. Uh -huh. Está ahí. El, el libro se llama Peregrinaje Humanitario que aún perdura. Entonces, Peregrinaje. Nosotros, ¿no? ya, y nos habla justamente, el título está enfocado a esa travesía, a ese sueño de Cristóbal Padilla, de poder eh, eh, comunicarse o descubrir eh, un, un sector donde luego se levantaría un, una comunidad. Háblenos un poquito de esa parte. Bueno, mi padre entonces, trasladado a la parroquia Jimbura y pudo observar que había mucha pobreza. Fui pauperismo total. Y justamente vivíamos una, una época de sequía, como se la conoce, el año 66, 67 en adelante. Y él observó en un recorrido que tras la cordillera existían terrenos de fácil acceso y para la producción agrícola. Y a eso se dedicó él de por vida. Y ahí murió. Formó una precooperativa cooperativa de colonización llamada Santa Maranita de Jesús. Trabajaban 15 días al mes. En unos terrenos, bueno, eh, difíciles, con lluvia, con páramo, subalimentados también, no tenían más, no tenían más apoyo que el apoyo propio de ellos, uh -huh. el valor que corría por su sangre. Uh -huh. Entonces, mi padre dijo esto, y, y, y él les prometía trasladarlos a la mayoría de ciudadanos hasta allá, para que incluso les dividió ya el terreno, yo recuerdo, en parcelas, así las llamaba, uh -huh. y todos ya tenían su parcela. Una vez que estuvo el camino ya casi en las goteras del de Valle San Andrés, Santa Marianita primero, mi padre fundó el pueblito, acompañado de muchos ciudadanos de Caliamaná Cari y de un distinguido padre, el padre San Andrés, padre Andrés Gómez, español, que hace ya algún tiempo falleció. Esto fue un momento hermoso en la colonización. Uh -huh. Al año siguiente, a los dos años, mi padre fallece. Uh -huh. ya habiendo dejado bien, y eh, lejos de su ideal hoy uh -huh. un día también lo invitamos ahí a usted licenciado ramiro licenciado Leonardo, para que observen lo que es el valle San Andrés este hermoso uh -huh. territorio en ese entonces una selva uh -huh. un es decir este este esta parroquia es ahora no San andrés eh, fue eh, vio la luz a raíz de del deseo de, de, de Cristóbal Padilla, de su trabajo, de su movimiento. Es producto de este sueño, ¿no? Exactamente. El proyecto fue fundado, él dice, le llamaron Centro Cívico en San el 16 de diciembre del año 1966. Uh -huh. y es el sueño, ¿verdad? Que usted ve, lo, lo refiere, el sueño, su anhelo, su anhelo grande. Eh, hasta ahora, él separó un terreno en la parte más fría de, del valle. Hoy yo lo conservo. No, no como un beneficio económico, sino como un recuerdo a, a este gran hombre, de estaba en Padilla. Y él lo dominó hasta para ser la punta de reja. Hasta ahora yo no sé por qué lo llamo así. Y ahí yo tengo una casita y estoy cuidando estas hectáreas de terreno para la posteridad, para la ecología. Este capítulo es hermoso. Claro. En el, la biografía que yo eh, realicé está amplia en todos estos capítulos. Ojalá algún ratito usted pueda leer, licenciado, e integrarse un poco más de, de esta historia que es oculta, en verdad, para muchos. Para muchos, así es. es. Estas historias son las que nos deben dar motivar y dar ejemplo a las presentes generaciones. Mm -hmm. La gente piensa que no han habido héroes en nuestra provincia, que no han habido gente sacrificada, falso, falso. Tenemos esos hombres que han dejado honda y profunda huella de nuestra geografía provincial más allá de ella líder y cómo hizo usted para ir recopilando todo ese material eh, esos datos fotografías que tiene eh, fue una un acto laborioso para poder eh, ir reuniendo todo este material sí bueno mire mi distinguida señora madre me depositó a mí un cartoncito que lo había conservado ella durante muchos años dijo líder acá hay muchos documentos de tu papá y te quiero pedir un favor dijo escribe algo de tu padre, escribe algo, ¿verdad? Por el año 2007 me dediqué a esta tarea de tres, cuatro años recopilando fotos, testimonios, llegando a lugares físicos, reales, porque esto no es una novela, uh -huh. la novela se compone de realismo y de misticismo, es un hecho, es una narración real, que yo con mucha dificultad, bueno, en un año casi, logré traducir al papel. Es una narración sencilla, pero que a muchos les ha gustado. Entonces yo, yo tardé mucho tiempo, luego tuvimos también que invertir un dinerito a la familia para su impresión. Uh -huh. Lo hicimos con gusto, porque hemos dejado, no para nosotros, sino para las generaciones presentes, que existen hombres que entregaron su vida, sus días, su descanso por los demás. Uh -huh. Esto es lo importante. Eh, efectivamente, esa es la historia eh, que debemos conocer. ¿Cuántas uh, unidades, eh, cuántos libros se, se imprimieron en ese momento? Y, y, mil libros logramos imprimir en ese momento. Uh -huh. ¿no? ¿Por cómo le digo ahora está el libro en digital? Ya está en los portales digitales. Uh -huh. Entonces, si nosotros le hemos quitado los derechos de autoría para que la gente pueda hacer uso, uh -huh. eso es que así debe uh -huh. ser. Uh -huh. Entonces, mil, mil, mil libros imprimimos aquí en la ciudad de Loja. Eh, de eso todavía tenemos un hito no la mayoría fueron donados uh -huh. fueron ¿no? amigos de mi padre familias algunos hitos también se eh, se vendió ¿no? pero de ninguna manera nosotros hemos querido hacer un comercio de aquello, ¿no? Por todo uh -huh. lo contrario nuestra idea, al menos cuando mi madre me pidió, fue que dejemos algo escrito un testimonio de su vida de su vida sacrificada Sí, es, eh, estimado líder, en cuanto a usted, en cuanto ya pues a, a su vida, a su profesión, a lo que también le ha enseñado la vida, eh, se ha preparado también para poder servir a la comunidad, ha tenido momentos importantes también, quizá nos pueda relatar un poquito de, de su servicio, ya, quizá en la parte pública también ha estado, en la parte política también ha sido eh, bueno tomado en cuenta y ha hecho una gran labor, háblenos respecto de ello. Bueno, yo en verdad... Eh, soy un hombre. Eh, eh. Creo que tenemos otro invitado. Bueno. Bueno. <risa> Entonces, yo me dedico, yo soy un hombre político, desde muy joven. Eh, a, mi vida se ha hecho. Yo primero fui de Cantón Roja durante cuatro años. Luego de ello me propusieron que participe como candidato a diputado por la provincia de Loja y la provincia en ese entonces me entregó muy generosamente su respaldo popular. Luego, hace mucho tiempo, también he participado como vocal de la Junta Parroquial de San Andrés, algo que para mí fue sumamente importante y valioso, hablando desde el punto de vista sentimental. Claro, volver a esa tierra que prácticamente la fundó su padre. Mi padre, claro, y colaboré también ahí. También he sido funcionario público, como no, en el Consejo Provincial, trabajé durante cuatro años en la administración del arquitecto Rodrigo Uribar, y una parte como ingeniero Bustamante y luego yo abandoné ya el servicio público. Y también me dediqué un poco a la docencia en el mismo pueblito que hablamos de San Andrés, un uh -huh. pueblito lejano donde los maestros llegaban y nos enseñaban, estaban un mes y partían, en fin. Hasta que entonces, revisando mi título, eh, líder educativo de aquel entonces, me dijo que sí si puedo yo prestar los servicios, en ¿sí? verdad. Me dijo tres meses y me quedé cuatro años. Una experiencia también hermosa claro eh, Líder, ¿y qué, ¿qué, qué dice la gente, ¿qué, qué ha dicho la gente sabiendo de, que, de quién es usted, de dónde proviene, sabiendo de que usted es eh, la semilla? de Bueno, ellos, eh, los ciudadanos... Eh, San Andrés me tiene bastante aprecio, uno lo percibe, ¿no? Bastante aprecio, consideración, de derecho de ser hijo de quien lo soy. De, de Cristóbal Padilla. ¿Y cómo lo trata la... a estas tierras? Bueno, pues eh, nada Entonces, más a uno le queda un poco imaginar este, esta, esta vivencia suya, que es muy, muy, muy especial, maravillosa, de, de gran enseñanza. ...y que pues, la, la juventud, la, la generación actual debe conocer, debe tener eh, acceso a esta información... ...porque un pueblo sin historia pues, no tiene sentido. Así que, pues, bueno, yo creo que eh, tendríamos que conocer más de cerca la vivencia de Cristóbal Padilla... ...de lo que hizo por eh, estos pueblos, y no solo por ellos, sino por toda la provincia de Loja. Eh, Leonardo, yo creo que tenemos eh, también otro invitado, no sé si estás tú monitoreando creo que está con nosotros también. Sí, eh, proseguimos, amigo. proseguimos. Eh, ya estamos casi en el cierre de, del espacio. Eh, bueno, yo creo que pues, eh, un poquito de, de, de desacuerdo en el tiempo, pero vamos a seguir finalizando con nuestro invitado. Le queremos agradecer a Arcesio, también lo habíamos invitado para que nos acompañe en esta reunión, pero ya estamos sobre el tiempo. Este, En todo caso, eh, vamos a proseguir, Ramiro. Eh, saludos Arcesio y bueno, pues eh, Arcesio también es un hombre conocedor, historiador. Él también pues ha, ya ha estado con nosotros en programas anteriores, pero en esta ocasión pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. Queremos eh, prácticamente eh, agradecerle a nuestro invitado y quisiéramos que nos deje un mensaje final y eh, quizá qué propósito tiene para mantener la memoria viva, especialmente de su padre, Cristóbal Padilla. Y un mensaje quizá para la comunidad, para... Eh, la gente de Loja para la gente de Amalusa de estos sectores donde donde su padre pues sembró esa semilla de esperanza de trabajo de, de muchos logros el líder gracias qué, qué bien que lo define usted dice ahora amigo mi padre bueno yo casi no debo hacer mucho por la memoria histórica de ella ella vive en el pueblo ella vive yo yo veo que él está encarnado en los ciudadanos de Calva Está prácticamente encarnado, ahí yo no puedo hacer mucho. Pero un mensaje sí quisiera dejar a la juventud, a las generaciones nuevas, que, que los jóvenes se entreguen a los demás, que aparte, claro, de las aspiraciones individuales que son legítimas, se entreguen a los, al pueblo donde viven, alguna actividad social, alguna actividad cultural, alguna actividad de tipo deportiva, recreacional honradez, esa debe ser practicada en estos tiempos, la honestidad debe ser practicada en estos tiempos, como una regla general, no como una excepción, ¿Mm? creo que ahí podríamos tener un mejor país, una mejor comunidad, mejores cantones, mejores parroquias, yo finalmente debo agradecerle a usted, licenciado Leonardo, licenciado Ramiro, por invitarme a este programa, que casi casi me ha hecho la por recordar estos pasajes, de quien en vida fue a mi padre Cristóbal Salomón de Padilla Cox y Galar, quien nos acompañó apenas 40 años en esta tierra, pero que vive y vive en el corazón de la gente humilde, de los hombres amantes del desarrollo y progreso de los pueblos. Queremos agradecerle a usted y a través de usted a su familia, sabemos que está ahí con, con sus hijos, quizá nietos también, y bueno, a su esposa, a su señora madre que aún la conserva, pues es un regalo de Dios. Un saludo cordial de parte de quienes hacemos escenario y pues bueno, que, que sigan de eh, esos sueños, que sigan de, realizándose. Hay muchos proyectos todavía, me imagino. Pues bueno, que Dios bendiga su vida y su familia, licenciado Líder Padilla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por sus deseos. De esta manera, amigas y amigos, terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Esto fue escenario, rostros que dejan rastros. Mañana volvemos con otro invitado a las 18 horas aquí en La Voz del Sur. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.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 Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado. Pitoneado y lacado Fabricamos muebles bajo pedido Disponemos tapices y esponjas en toda medida Además, te ofrecemos el forrado de botones Seriedad y garantía en nuestro trabajo Porque usamos materiales importados de primera calidad Muebles Edu Tapicería Comuníquese al 0992 68 78 -21 A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto.